Le causa a uno curiosidad ver esta gente de lo que es capaz de valerse. Son capaces de, mejor dicho, traicionar a su mejor amigo. Mejor dicho, ahí no vale el respeto ni por la mamá. Porque ellos juegan a, por un lado, cortinas de humo. Por otro lado, psicología inversa. Y por otro lado, hacen lo del onceado mandamiento: no dar papaya. Doceado mandamiento: aprovechar cualquier papayazo. Cuando uno mira ese círculo. Y claro, uno se pone a pensar, todos estos son bandidos, porque no tienen otro nombre. El, el que sean presidente, que sean líderes de un partido, que sean presidentes de una asamblea nacional o presidentes de una nación, o que sean jueces o que sean fiscales, pero que jueguen así. Son bandidos, son torcidos. Desafortunadamente, eso es lo que muestra esta dictadura en Venezuela y es lo que realmente le, le causa a uno no sé, como impotencia, de ver que ellos hacen demagogias y se inventan y pelean y están entre ellos mismos el rifirrafe, pero el pueblo nada de nada. Ellos manejan, como decía el coloquial dicho, en tiempo de amor y guerra, todo se vale. Y en este momento, independientemente de que ellos quieran inventar enemigos, ellos dentro de su partido, dentro del mismo PSV, ellos tienen una guerra, tanto Diosdado como Maduro, a ver cuál de los dos se queda con el poder o cuál de los dos queda con más poder. Eso es, eh, eso es un amor prohibido, porque ustedes los ven en las, eh, en las fotos, en los medios de comunicación, abrazados, amigos, parceros, pero ojo, oh, yo creo que estos se saludan y después se cuentan los dedos, no hay ya no hay sea que le haya robado a alguno, en tiempo de guerra todo se vale y eso, se, eso lo siguen demostrando Maduro y Diosdado por el poder judicial en Venezuela, liberaron en Apure a varios detenidos por narcotráfico que les conviene a cada uno ojo, como cada uno está tratando de coger más fuerza, pues liberaron a un poco de bandidos ¿Por qué? Que unos son aliados de Maduro y otros son aliados de Diosdado están peleando por el Poder Judicial en Venezuela. 80 personas, la mayoría de ellas involucradas en el narcotráfico. Aún sabiendo que ese delito no tiene previstos beneficios en las leyes. Pero como eso les vale madre, eso y nada es lo mismo. La lista incluye militares de Puerto Páez y Sinaruco, vinculados en un sonado caso de drogas. Recordemos que en días pasados el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar dijo que el Tribunal Supremo de Justicia TSJ se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34. Eso lo dijimos en noticias pasadas. Son 34, pero ¿por qué? Pero hay todavía una pregunta que sale más a fondo, que es la número 33, la magistrada número 33, que es la que toma las decisiones. ¿Quién es esta señora? ¿Qué papel juega? ¿De qué bando pertenece? Porque esto es una, esto es una pandilla de bandidos, pero no se sabe si pertenece a la pandilla de bandidos de Maduro o a la pandilla de, de bandidos de Diosdado. Esto es interesante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios, no se le olvide que gracias a eso seguimos aquí dando lata y dando olor qué carajo, pero vamos a destapar la olla podrida, ya que los colegas de nosotros no lo pueden hacer allá por miedo, por persecución, por desapariciones, por todas esas cosas. Entonces nosotros aquí estamos haciendo el trabajo de ellos y lo hacemos con mucho gusto, pero para poderlo hacer necesitamos del apoyo de ustedes. Pero en realidad es otro capítulo de lucha de poder entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Rodón. Supuestamente Michael Moreno era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora sabemos que la lucha ya, como esto ya cambió, miremos a ver qué dice. Cuando en el Ministerio Público José Vicente Rangel era quien manejaba los hilos del poder con mayor habilidad. En diversos tribunales y en el TSJ en muchos casos imponía jueces, decía la asignación de fiscales y las sentencias más importantes desde el punto de vista económico y político. Todo ello lo logró Rangel gracias a su incondicionalidad con el chavismo y su disfrute del poder junto al entonces presidente Hugo Chávez Frías quien lo nombró para ese entonces ministro de la Defensa, siendo el único civil en ese cargo durante la Revolución Bolivariana y también vicepresidente de la República para ese entonces. Luego en el 2013, después de la muerte de, de, de Chávez, Hugo Rafael Chávez con Silvia Flores de Maduro trataron de tomar el control de la Administración de Justicia, pero Cabello influyó. Y Rangel fue determinante para que la fiscal general fuera Luisa Ortega. Esa es Luisa Ortega que hace un papel importantísimo ahorita en contra del régimen. Y no fue entonces la comadre de Cilia Miriam del Valle. Vuelvo y digo, eso es un, una pelea de poderes. Estos son los bandidos contra bandidos, pero es pelea de poderes. Para ese entonces la fiscal Ortega Díaz... Tomó decisiones claves en el 2017, ella comenzó a darse cuenta de muchas cosas y denunció lo que estaba ocurriendo con las OLP, las desapariciones y asesinatos que ejecutaban, lo que la apartaron de la revolución bolivariana y de Cabello, la comenzaron a hacer a un lado porque después de que Cabello la logra posesionar como fiscal general, Ortega entra y ella sí, tiene una inclinación hacia, el, hacia una revolución bolivariana, pero bien hecha. Hacia un chavismo, pero bien hecho. Pero cuando ella sube a la fiscalía y se da cuenta de todo eso... De hecho, ella fue la que destapó el caso de Alex porque nadie sabía hasta ese entonces quién era Alex Pero aquí vuelve y aparece el diputado Pedro Carreño, quien también en el canal de gobierno BTV, como lo hace ahora, denunció por ese entonces a Díaz Ortega de padecer insania mental, por lo que sugería al TSJ conformar una junta médica que evaluara si la fiscal podía continuar o no en el cargo. Palabras más, palabras menos, tildemos a esa fiscal de loca porque nos está, se nos está colocando como una piedra en el zapato. La fiscal Ortega denunció irregularidades en la designación de los magistrados carreño, solicitó al Tribunal de Justicia ante juicio de mérito contra Ortega Díaz para proceder a su destitución la prohibición de la salida del país y el congelamiento de sus bienes no olvidemos que para ese entonces dos de sus escoltas en una moto la sacaron aquí por, por Cúcuta y eso, bueno, eso fue una volada de película, de largometraje pero eso fue lo que pasó cuando ya la cosa se calentó por estrategia Diosdado se mantuvo muy cerca de Rangel y así logró tener influencia en algunos magistrados y fiscales del país, pero el avanzado estado de la vejez de Rangel y sus frecuentes recaídas de salud le permitieron a Cilia Flores tener mayor del control del poder judicial. Estos bandidos juegan como en la antigua Grecia, rey muerto, rey puesto. De los más incondicionales Pedro Carreño Escobar Subalterno de Cabello, el segundo vicepresidente socialista Unido de Venezuela del PSV, tenía una guerra silente Con el presidente del TSJ, algo que se sabía y se rumoraba Era que el SEBIN, Michael Moreno, arreglaba sentencias Con los jueces, a cambio de importantes sumas de dinero Como lo hacen muchos magistrados, pero en su caso Él influía para que se emitieran las órdenes de descarcelación sin considerar si procedían o no, ojo, recuerda que empezaron a haber muchas denuncias de gente alegando que aún con boleta de descarcelación no les permitía salir, los que manejaban la parte legal, el pueblo como tal, ellos comenzaron a hacer las denuncias porque ellos sí tenían su boleta de descarcelación y no se las permitían, pero cuando había dinero de por medio o había intereses de por medio, era la orden de Dios dado y va para afuera. Siendo objetivos lo dicho por Carreño en el programa de televisión cuando agregó que en la instalación del año judicial los discursos que se hicieron no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic. Un barco hundiéndose y la orquesta sonando. Lo que está pasando es una realidad. El barco se está hundiendo. ¿Cuál barco? El país se está hundiendo. La población se, se está hundiendo y la orquesta sigue sonando. Los bandidos esos arriba en el poder viviendo como magnates. Pero el pueblo se sigue hundiendo. Ese es el famoso Titanic. El abogado y periodista José Rafael Ramírez en marzo del 2021 publicó la ley Solchi Paredes, con el argumento de que son órdenes del jefe, prohíbe expresamente a todos los jueces penales otorgar ninguna medida cautelar o libertad sin su consentimiento. Pero ¿quién es esta señora? Ya vamos a saber. Lo que quiere decir que la ley Solchi es que todos quedan privados hasta que la supermagistrada 33, ahí aparece, revise la medida, algo que nunca se había visto en la jurisdicción penal en todos los estados del país el deterioro y corrupción del poder judicial que se hizo dramática durante la revolución bolivariana va de la mano con las decisiones que se toman desde el poder político para usar a la justicia como el comodín de sus intereses ya descubrimos quién es la famosa magistrada 33 palabras más, palabras menos es, un, es una bandida más de esa cúpula de esa olla podrida desafortunadamente es lo que hay Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.